y por último, ejemplos para pasar fraccionarios a decimales. No siendo más, ¡comencemos! Primero definamos qué se debe hacer para pasar de un decimal a un fraccionario. Para convertir un número de decimal a fraccionario, debe multiplicarse por la cantidad de ceros que lo conviertan en un número entero. Y luego se debe simplificar el fraccionario. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este número. 0,0034 tenemos que es un número decimal tiene una coma y le siguen en los números ceros entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a convertir esto en un número entero para ello miremos cuántos lugares se mueven 1, 2, 3, 4 4 lugares quiere decir se debe multiplicar por 10.000 tanto en el numerador como en el denominador si acá multiplico por una cantidad de ceros, esa misma cantidad de ceros debe ir en la parte de abajo. Esto es lo que se convertiría. El de arriba quedaría como un 34, ya que se desplaza y queda como un número entero. Y acá tenemos el número 10. Ya aquí, ¿qué restaría hacer? Simplificar. Si tienen problemas con la parte de simplificación, les voy a dejar aquí arriba, parte de arriba, reglas de divisibilidad. Bien, miremos lo siguiente debe simplificar números y denominadores tanto la parte de arriba como la parte de abajo y si se simplifica arriba por la mitad debe hacer lo mismo en la parte de abajo ahora, para convertir un número fraccionario a decimal debe dividirse los numeradores con los denominadores si el residuo no es exacto o de cero se pone coma en el cociente y se agregan ceros en el residuo para seguir dividiendo. Miremos, tenemos tres medios. Este es un número fraccionario y miremos que tenemos un numerador y un denominador. Efectuamos la división. Vamos a dividir 3 entre 2. ¿Cuántas veces está el 3 en el 2? Un número que multiplicado y que se me acerca es el 1. 2 por 1, 2 para que quede 3. Ponemos acá el 3. Ahora, miremos que este número no es exacto. Entonces, se debe agregar coma al cociente para seguir la división. Les ponemos la coma. Y ahí sí bajamos un 0. Entonces, ya este número se convertiría en el número 10. Ahora, 10 dividido 2, olvidemos que 5 por 2 nos da 10. Y 10 menos 10 nos daría 0. O sea que esto daría 0. Quiere decir que el número decimal es 1,5. Ya aquí hemos convertido un fraccionario a un número decimal. Ahora veamos ejemplos. Por ahora vamos a concentrarnos en decimales a fraccionarios. Entonces tenemos lo siguiente. 0,025. Miremos que es un número decimal. Entonces contemos ceros 1, 2, 3 ceros. Quiere decir que se debe multiplicar por 1000, tanto arriba como abajo. ¿En qué se nos convierte esto? Pues en el número 25 dividido 1000. Vamos a simplificar. Miremos que termina en 5 y abajo termina en 0. O sea que es múltiplo de 5. Entonces sacamos quinta. Quinta de 25 pues es 5. En quinta de 1000 es 200. Ahora, sigamos simplificando. Sigue habiendo quinta. Entonces, quinta de 5 nos daría 1. Y quinta de 200 es 40. Esto daría un 40. Un 40 oh, quiere decir que es la solución en la cual convertimos este decimal a número fraccionario. Veamos un siguiente ejemplo. 0,12. Lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por 100. ¿Qué nos quedaría? Arriba quedaría el número 12 sobre 100. Ahora, teniendo esto claro, vamos a simplificar. Eso tiene mitad, es número par. Mitad daría 6 y mitad de 100, es 50. Sigue teniendo mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 50, 25. Como podemos ver, no se puede simplificar más. O sea que la respuesta es 3, 25 avos. Ahora veamos un tercer ejemplo. 1,53. Contemos, son solamente una, dos cifras, entonces sería por 100 y divido por 100. Esto nos daría 153. Miren que se corrió la coma dos lugares y debemos dividir por 100. Ahora, veamos si se puede simplificar. 3, 5 da 8 más 1, 9, múltiplo de 3. Pero acá el 1 no es múltiplo de 3. Quiere decir que no se puede simplificar, siendo esta la respuesta. Veamos un cuarto ejemplo, 0,1124. Vamos a convertir este número a un número fraccionario. Multiplicamos y una vez, contemos, 1, 2, 3, 4. Entonces se multiplica por 10.000 y se divide por 10.000. Esto nos queda de una vez 1.124 dividido 10.000. Ahora simplifiquemos. ¿Qué tiene esto? Pues tiene mitad. La mitad es 562 y la mitad de 10.000 es 5.000. Vemos que es par, o sea que todavía tiene mitad. Volvemos a simplificar y nos da 281 sobre 2.500. Quiere decir que esta es la respuesta del ejercicio. Aquí no se puede simplificar más. Esto no, no, tiene, no tiene cómo simplificar. Veamos ahora... Ejemplos, pero pasando de fraccionarios a decimales. Primer ejemplo: 4 tercios. Dividimos 4 entre 3. El 3 para que esté el 4, multiplicamos por 1, 3 por 1, 3. A 4 nos da 1. Miremos que es menor. Le agregamos una coma y le ponemos 0. ¿Cuántas veces está el 3 para que lleve 10? 3 veces. 3 por 3, 9. Y para que me dé 10, faltaría 1. Le agregamos un 0. ¿Cuánto hay 3 en el 10? 3 veces 3 por 3, 9. A 1, 10. Esto da 1,33. Y podemos seguir. Y esto da un número repetitivo. Posteriormente, en un nuevo video, se verá cómo se nombran este tipo de decimales. Siguiente. Número 2. 10 séptimos. Hacemos lo mismo. Efectuamos la división. ¿Cuántas veces está el 10 en el 7? Entonces tenemos lo siguiente. 1 por 7, 7 para que nos dé 10, daría 3. Pero miremos que es menor que, así que le agregamos una coma y ponemos un 0. El 7 para que me dé 30 está 4 veces. 4 por 7, 28, a 32. Bajamos el 0, nos quedaría 20. Entonces, para que esté el 20 entre el 7, estaría dos veces. 7 por 2, 14. 14 para que de 20 serían 6. Y así le agregamos otro 0. 7 por 8, 56. Para que de 60, 60 menos 56 daría 4. Y así sucesivamente este número, ya podemos considerar que es un número decimal, lo podemos dejar ahí. Pero podemos seguir agregando ceros, si queremos tener más cifras. Por último, veamos este tercer ejemplo. Dos sextos. 2 dividido 6. Como es menor de una vez, vamos a agregar acá el número 0 para convertir este número a que sea más grande. Ponemos la coma y le agregamos el 0. ¿Cuántas veces está el 6 en el 20? Está tres veces. 3 por 6 18. Para que llegue a 20, faltarían solamente 2. Vuelve a ser menor, le agregamos un 0. Otra vez, 6 por 3, 18. A 20, 2. Y así, sucesivamente, podemos ver que esto se está repitiendo. O sea, que esto va a dar 0,33333 y se va a seguir repitiendo. O sea, que este sería el número decimal. Para tener en cuenta, para pasar de decimales a fraccionarios, se debe recordar las reglas de simplificación o reglas de divisibilidad. Y para pasar de fraccionarios a decimales, sé recordar divisiones básicas. Esos videos los pueden encontrar en mi canal si tienen alguna duda de ellos para que fortalezcan estos temas. Ahora, los voy a dejar con algunos ejercicios prácticos. Aquí podemos ver dos números decimales y aquí tenemos dos números fraccionarios. Con ellos pueden practicar